La verdad es que me plantea mucho el no venir aquí porque desde la secretaría en la que yo trabajo es fundamental que la confidencialidad de, la, de las mujeres que se acercan a nosotros no es fácil denunciar un acoso cuanto menos denunciar un acoso sexual donde le tienes que contar a una desconocida hechos muy duros y es difícil, es difícil confiar en mí porque no me conoce. pero si además entramos en las mujeres marroquíes ya hemos visto que tenemos la barrera del idioma. Comisiones Obreras no tiene ninguna intérprete. Yo recurro a una, una amiga marroquilla, afincada hace varios años en España, y ella es la que, según la disposición que tenga, a través del teléfono de manos libres nos ponemos en contacto. Aún así, sí entendí que tenía que estar. Hasta anoche estaba diciendo, ¿por qué me meto en este embolado? También es cierto, bueno, pero ya está. Y además lloviendo decía, todo está para que no venga. Pero bueno, soy una de las personas que atienden a las mujeres cuando vienen a ver. Entonces yo creía que era importante. Era importante traer el testimonio de lo que yo me encuentro, de las mujeres que llegan a mí. Y lo que traía prácticamente son cuatro casos, pero porque creo que son cuatro casos muy significativos de los que me he encontrado, porque abarcan todos mis temores. Entonces, bueno, quería traerlo, ¿no? Quiero decir que los primeros casos yo me los encuentro en el 2016. En el 2015-2016 y pongo un conocimiento de ellos y ahora lo explico en este caso a su delegación de gobierno, a la Guardia Civil, Inspección de Trabajo. Es decir, que en el 2016 yo sé que por mí tienen conocimiento la su delegación de gobierno de Huelva, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo. Se quedó en la Inspección en Huelva, subió, no lo sé, pero la Inspección de Trabajo sí tenía conocimiento. Pues esta amiga que hace de intérprete me llama un día y me dice que unas familiares suyas han venido y que le estaban contando cosas que a ella no le gustaba, que si podíamos reunirnos. Yo me voy a pasar una tarde con mi amiga y con las, las familias de ella. Me encuentro para mi sorpresa que había por lo menos 15 personas en esa casa, bastantes hombres y algunos niños. Pasamos una tarde agradable, nos pusimos, me sorprendió a mí por lo menos me sorprendió que era un salón normal, de un piso de trabajadores normales, pero prácticamente todo era en sofá. A mí eso fue la primera cosa que me llamó la atención. Nosotras nos pusimos en un rincón del salón. Ellas no hablaban español, yo no hablo francés, por lo cual mi amiga era la que nos hacía las traducciones. Además intentaban mantener el tono bajo, porque los hombres, aunque sí me dijeron que eran familiares de ella, eran también trabajadores del campo, algún encargado y algún manijero estaban muy pendientes de lo que nosotras hablábamos. Allí me contaron pequeñas pinceladas y quedamos que al día siguiente iban a venir ya a, a Huelva Capital, a mi despacho, a hablar de la situación. Fue muy duro. Porque eran cinco mujeres, no hablaban español. Yo lo que entiendo es que se callaban unas a otras, dieran, esto no lo diga aquí te callas. Esa es la, in la interpretación que yo daba lo que a mí El hecho es que una madre... Me cuenta que su hija de 18 años está trabajando en el campo con ella, la intentan alejar continuamente de ella. Ella está intentando esté siempre a su lado, pero la intentan alejar. Según parece, había un hombre encargado que quería que fuera amable con ella. Y me dice esta palabra por menos hasta la traducción: quería que fuera amable con ella. Claro, mmm, todos entendemos lo que quiere un jefe cuando quiere ser amable con una, Cuando pide a una trabajadora que sea amable con un jefe, no hace falta eso. No hace falta que me lo diga. Eh, bueno, quedamos con ella, yo le dije, mira, voy a intentar hacer algunas acciones y nos volvemos a ver al día siguiente. ¿Esas acciones cuál fue? Primero irme a mi secretario general de Huelva y decirme, yo no puedo con esto. Yo no puedo, que me están contando, en este caso cinco mujeres, cosas muy duras para mí como mujer, porque yo no es mi hija, mi hermana, podría ser yo, y digo, yo no puedo con esto, pero pues, no tengo claro que tengo la posición que tengo o la dejo o sin no valor. ¿Qué hicimos? Nos ponemos en contacto con la inspección de trabajo, directamente con el jefe de inspección en ese momento y con la Guardia Civil. Acordamos un encuentro al día siguiente en la sede de comisiones obreras donde la Guardia Civil iba a venir de paisano para hacer más cómoda o más amable la situación de las mujeres. A la vez que pedimos la reunión nosotros con la inspección de trabajo donde íbamos a limitar. La Guardia Civil llega, llegan las mujeres al día siguiente y se desdicen de todo. Nos cuentan situaciones muy duras, Recuerdo, quizás por lo que se me quedó más marcado, recuerdo que me decían, no nos dejan ir al baño, no nos dejan ir a hacer pipí, con lo cual trabajamos con pañales. Pañales que además, estamos hablando de la edad de las mujeres, ya se han dicho mmm, en días de regla, se pueden ir trabajando con... dura, agua... ...que nosotros llamamos aquí, que sería, pues, puta trabaja... Mmm, mmm, floja, bueno, insultos, humillaciones, pero que como lo que yo había escuchado el día anterior o lo había incluido el día anterior era poco. No conseguimos que nos dijeran más, yo intenté que dijeran lo que me habían contado el día anterior, pero se marcharon sin decirme. Al día siguiente la guardia siguió ese día, no tengo para seguir, no tengo para seguir nada. A la expresión se lo hicimos llegar, le contamos todo lo que yo sabía, aunque no lo habían dicho ante la Guardia Civil. La expresión sí me dijo que iba si a, a llegar al campo. Estuvimos en contacto, efectivamente, fueron al campo, bueno, cuando fuera. Cuando nosotros fuimos a verlo, nos dicen: a los campos no se llega, no es la calle, si es por la calle Concesión, que a la derecha está Sara y enfrente está El Iberto. No, los campos son dificultosos de llegar. Dentro del campo, si tú llegas a la finca y te abres la puerta, es difícil llegar a las mujeres. Y además nos encontramos que una vez que lleguen a las mujeres, como te han abierto la puerta y te han acompañado, tú ya no dejas, dejas de tener esa confianza que se necesita para que una mujer hable y confiante. La expresión de trabajo nos dijo... Creemos todo lo que hemos dicho porque hemos visto la mirada de los de los encargados a nosotras como inspectoras. No quiero pensar lo cómo miran a las mujeres o lo que hacen con las mujeres. Tomarían las medidas que tuvieran que, medir, que tomar de la finca del trabajo, de las condiciones de trabajo, pero no pudieron hacer nada con las mujeres. A mí eso me sirvió a saber la presión que tiene lo ser por otros puestos de trabajo, porque sé que hay acoso sexual y agresiones sexuales en todo el ámbito laboral, lo hay. En los grandes almacenes, lo hay en las grandes empresas y lo hay en las pequeñas empresas. ¿Cuánto no más lo va a haber? En una finca, extensiones enormes donde hay muchísimas mujeres. Esa experiencia se quedó ahí. Ahí fue donde me bauticé y me di cuenta que no puedo hacer nada. Y por lo menos no tengo la solución inmediata que las mujeres necesitan. Pero, ¿Me encuentro? No entiendo si quiero de ir allí, a la extensión. No, no, no, perdona, no. Ellos vinieron a verme a comisiones obreras. Yo soy la que voy a la expresión. La expresión es la que va a la finca. No, sí, sí, sí. ¿A? ¿A comisiones obreras? Pues me imagino. Por miedo, Por sí. miedo. Hombre, vamos si a ver. No nada, nada. Nada. Hombre, a, ver por... a mí no me importa contestar, pero no. Luego seguimos, ¿vale? Voy a decir... un uh, tres minutos, tengo tres casos. El segundo caso lo voy a decir muy grave. Llega una chica... Marroquí, muy joven, y me dice que un manijero y un encargado español y marroquí le habían hecho insinuaciones sexuales, ella no había cedido y por tanto la habían insultado y le habían hecho tocamiento. Con eso nos fuimos, pusimos una denuncia a la Guardia Civil, la extendimos al empresario, el empresario se puso en contacto con nosotras a continuación le dijimos que porque al final a muere lo único que tenemos es que queremos trabajar en un entorno seguro no queremos denuncia, no queremos nada queremos trabajar segura, que bastante duro es bastante que cuesta ganarse de nada para encima está aguantando en este caso el empresario llegó, me dijo que él no sabía nada me lo voy a tener que creer a continuación abrió un expediente a los dos a los dos trabajadores lo despidieron, no hay más ahí yo sí sé que cuando los empresarios no quieren tolerar ciertas cosas ponen medida para que no pase el tercer caso Vienen unas, unas señoras, me denuncian un acoso sexual, creo, creo recordar que también una agresión sexual, y también me habla de que el empresario le tenía guardado el, el pasaporte. Porque claro, claro, los pasaportes no se pueden retener, pero sí lo pueden guardar para que no pierdan. En este caso venían por dos hombres acompañados, cuando van a pasar a la asesoría, ellas no querían que pasara el hombre marroquí, se le hizo la consulta, se estuvo trabajando con ella, se desvió al IAM, que es la que puede darle la protección a las mujeres con agresiones sexuales. Pero ellas prefirieron que fuera otro bufete el que la acompañara en todo el proceso. Lógicamente, Comisiones Obrera asesora y acompaña, y de forma totalmente gratuita, a las mujeres que están en esta situación, pero no asesoramos a otro bufete. Cualquier trabajadora puede irse a cualquier organización, sindicato, y lógicamente se debe respetar. El último, para aquellos que me han dicho que sea breve, es de una chica, llegan tres, tres chicas, voy a ser muy breve, llegan tres chicas, una de ellas la habían despedido porque había tenido un accidente laboral, se había caído, se había hecho daño en la pierna, la habían despedido. Ella decía que no, me he caído, me he hecho daño, no puedo trabajar, mándeme la puta. Directamente estaba despedida, no había más nada. Dos compañeras que empiezan a decir, no, ha pasado aquí, ha pasado de esta forma, la despiden también. Llegan a comisiones obreras. Desde ese primer momento, bueno, pues las atendemos, vemos que podemos denunciar, que no podemos denunciar. Hablamos con el ayuntamiento de Huelva para que se les facilite un alojamiento, cosa que sí hacen, y quedamos al día siguiente, bueno, pues para terminar de poner denuncia. No se presentaron. En ese día también, bueno, habíamos hablado con una empresa, AgroMartín, que, bueno, es, que es la reina de hablar de Agro Martín como algo general. Ojalá pudiéramos hablar de él, sí, pero no tiene nada que ver y le iban a facilitar el trabajo. Esas tres mujeres no se presentaron al día siguiente Esas tres mujeres están entre las fugadas, entre las llamadas fugadas. Por eso he querido traer este caso. Estamos hablando de, creo que en estos dos últimos años, de cerca de 2.000 mujeres fugadas. Esas 2.000 mujeres, yo no tengo los datos, lo que me facilita la subdelegación de gobierno, a mí me da temor, porque ¿qué es lo que pasa con esas mujeres? Sabemos que algunas llegan las llamadas pateras de lujo, que ya vienen dispuestas a quedarse en Europa a trabajar. Bueno, pues ella está, está, ellas llegan, tendrán aquí sus familiares, tendrán que buscar su fórmula. Pero aquellas mujeres que en el periodo de prueba dejan de trabajar, la despiden o no hace falta, no le conviene al empresario o a la empresaria de turno, ¿qué es lo que pasa con esas mujeres? Porque si se van y no, vuelven, y no tienen el retorno, probablemente están buscando trabajo en otra finca, además de una finca, probablemente con muchas peores condiciones laborales, o en cualquier tipo de trabajo así se lo hicimos llegar creo que estaba Ana a la comisión de trata que nos reunimos en Huelva el temor porque estas mujeres mujeres tan vulnerables porque no podemos olvidar que estamos hablando de mujeres que vienen de Marruecos de zonas deprimidas con poca formación o ninguna con cargas familiares muchas obligadas como se ha visto en el vídeo por parte de la familia a venir son muy vulnerables esta mujer puede ser víctima de redes de trata mmm, con todo nuestro dolor sin querer pensar que, bueno, que puede que esté asesinada. ¿no? Creemos que no, pero es duro, pero qué pasa, porque cuando no hay investigación no sabemos qué está pasando. Esto es lo que yo quería decir. Como ya te voy a verdad, nada más que esto es negro porque lo voy a señalar negro, estos son seguramente los casos, no iba a decir más dramáticos, seguramente no, pero sí quería hacer el resumen de si crecen a la sombra de estos contingentes o se refugian redes de trata de personas, sexuales, laborales, que podría estar pasando de forma masiva y no lo sabríamos porque no tenemos datos, porque no hay investigación. Y lo que yo sí sé, porque cuando llega una mujer, una mujer con a mí, es que no tengo recursos no tenemos recursos desde mi secretaría no tengo recursos no tenemos personal no lo tenemos lo siento. <risa> ana después porque me lo está diciendo me lo está diciendo es vale cuando yo hablo de porque son mujeres aquí en en huelva en españa vale cuando a las mujeres vamos a un puesto de trabajo Sutil o no, nos pregunta si tenemos intención de tener familia. ¿Qué disponibilidad tenemos? Cuando se traen a las mujeres de Marruecos, las personas que están seleccionando no tienen la mirada con perspectiva de género. Claro que están mirando a las mujeres más vulnerables, más débiles. Claro que lo están haciendo. Es inevitable. Y ya si termino, porque a la pregunta de que si la pensa es un fracaso. Y no, esto se lo voy a negar porque quería decir. No es un fracaso, es el triunfo absoluto del capitalismo más salvaje, uniéndose al patriarcado para sacar el máximo beneficio económico. Y esto es la parte de un coste que engrasa la perfección la perversa maquinaria capitalista. En este caso es de las temporadas del fruto rojo, además cuya ganancia se incrementa con el sufrimiento silencioso de las mujeres. Gracias. Gracias.